Te voy a enseñar un secreto de Photoshop Guru para iluminar imágenes. Con la imagen abierta, das un clic en canales, vas a dar un clic o vas a elegir el canal más oscuro. En este caso viene a ser el canal azul. Control clic para activar la selección. Está activada las zonas iluminadas, así que vamos a invertir para seleccionar las zonas oscuras. Ahora Control C. Clic en RGB, clic en capas, Control B. Voy a ocultar el fondo para que veas que efectivamente ahí están tus zonas iluminadas. Otra vez vamos a desocultar el fondo y con la capa 1 activa vamos a trabajar con diferentes modos de fusión para que puedas elegir el que te quede mejor. A mí me ha quedado muy bien la opción que dice screen o pantalla, pero si quieres darle un toque mucho más profesional, trabaja con la opacidad para que puedas regular mejor la iluminación. ¿Conocías esta técnica, este truquito? Déjalo en la caja de comentarios, por favor, suscríbete a este canal, coméntalo, compártelo. Yo soy el profe Henry Pineda.